autoridades, distinguidos invitados, estimados colegas, muy buenos días. Los discursos que hemos tenido oportunidad de escuchar durante la primera ronda de intervenciones serán sin duda un marco orientador muy interesante para el quehacer de estos días. Hoy presentaremos nuestra ponencia sobre acceso a la información jurídica, certeza jurídica y ejercicio de derechos. La estructura de nuestra presentación comprende en primer lugar una breve referencia a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, intentando vincularla con el compromiso que con ella ha asumido la IFLA. En segundo lugar, intentaremos mostrar panorámicamente los principales servicios jurídicos legislativos que presta la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. Y por último, ahondaremos en dos de ellos el servicio Ley Chile y el programa Ley Fácil. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 Estados miembros que la suscribieron. Se ha sostenido que esta nueva hoja de ruta, presenta una oportunidad histórica para América Latina y el Caribe, ya que incluye temas altamente prioritarios para la región. En este contexto se han establecido 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible asociados a la Agenda 2030. Como sabemos, la IFLA ejerció un papel relevante en el establecimiento del Objetivo 16, cual es promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles. A su turno, este objetivo 16 se expresa en diversas metas, de las cuales hay dos que se vinculan especialmente al quehacer de la Biblioteca del Congreso Nacional y que lo otorgan contexto a nuestra ponencia de esta mañana. Estas dos metas son...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 en relación con el acceso a la información jurídica y a la presunción de conocimiento de la ley, es sintéticamente la siguiente. Siguiendo la tradición del sistema jurídico continental, herederos del Código Civil francés, recepcionando en los países latinoamericanos, los artículos 7 y 8 del Código Civil señalan, artículo séptimo,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 en cuanto sustento del sistema de derechos y deberes de cada persona, como respaldo normativo del sistema sancionador y compromete, además, el cumplimiento por parte de los órganos del Estado conforme al artículo 6 de la Constitución chilena. ¿Cómo se sostiene esta presunción en la realidad en que existe un gran número de normas y de diversa naturaleza? O si se prefiere, ¿La publicación de una ley es suficiente garantía para que ella sea conocida? Me permito enunciar solamente algunos elementos que dificultan encontrar una respuesta satisfactoria a, esta, a estas interrogantes. El limitado acceso a la publicación del diario oficial, el aumento progresivo del universo de leyes, la colisión entre la realidad descrita con el derecho a la información, la complejidad del lenguaje de las leyes y la importancia, cada vez más creciente, de la certeza y seguridad jurídica. Entonces, ¿cómo abordar el problema de la presunción de conocimiento de la ley? ¿Cómo enfrentar esta ficción? El esfuerzo de nuestra biblioteca para enfrentar este desafío se despliega a través de sus servicios jurídicos legislativos,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 utilizando el estándar que lidera el tratamiento de la información jurídica legislativa, el XML legislativo acomantoso. Hablamos entonces de otorgar acceso en un par de clics, ya no solo a la legislación nacional y a la ley en lenguaje claro, sino que también a la historia de su establecimiento, es decir, información jurídica relevante, para las instituciones, los tribunales y las personas al momento de ejercer sus derechos. Resulta significativo relevar que este conjunto de servicios jurídicos legislativos tiene por finalidad transparentar información, democratizando el acceso a la misma a través de plataformas tecnológicamente abiertas, gratuitas y accesibles para la ciudadanía. A continuación, Allen Guerra Ahondará en las características de dos de estos servicios, el sitio Ley Chile y el programa Ley Fácil, ambos especialmente vinculados al objetivo número 16 de la Agenda 2030. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, yo me había correspondido hablar acerca de Ley Chile. Ley Chile es un sitio web en el cual se otorga acceso a la, a la legislación nacional de manera en datos abiertos, gratuitos, reutilizables y reusables. Y a la vez, a información eh, relacionada que se encuentra integrada a la, normativa, a la normativa nacional en un servicio continuo y con procesos certificados bajo la norma ISO 9001 del año 2008. A, a través de, de esta plataforma, la biblioteca contribuye con el conocimiento del derecho, por cuanto ha entendido que el derecho se requiere ser conocido por los ciudadanos, tal como se señaló recientemente, existe en nuestro país una presunción de conocimiento de la ley, la cual, una vez de que esta ha entrado en vigencia, que ha sido promulgada y publicada en el diario oficial, se entiende conocida por todos y, por consiguiente, es obligatoria, tanto como para los operadores del derecho, como parlamentarios, eh, abogados, jueces, incluso para los ciudadanos y también para los que nos visitan de otros países, por el ámbito de territorialidad de la ley. Se contribuye también a democratizar la información, haciéndola abierta, con lo cual eh, no existe ninguna limitante para poder acceder a ella. Se transparenta el trabajo legislativo, por cuanto a partir de Ley Chile se puede acceder también a la labor de los parlamentarios que en su labor legislativa. Y finalmente destacamos la certeza y la seguridad jurídica, entendiendo por seguridad jurídica a la fundada expectativa de que la norma jurídica se va a cumplir y la certeza jurídica también conocida como certeza del derecho, es decir, al contenido de la misma. Respecto de, respecto de Ley Chile, podemos señalar que es eh, un sistema más completo y actualizado del país. Dispone de más de 300.000 normas a texto completo, partiendo desde la constitución política y a todas las normas de categoría inferior a la misma. Leyes, decretos, resoluciones, ordenanzas municipales, etcétera, Todas las normas que han sido publicadas por los organismos en fuentes oficiales. Algunos datos de visita podemos señalar que en el año 2015 habían más de 12 millones de visitas. Al 2016 les puedo comentar que esa cifra subió a 13 millones. Eh, páginas vistas. Hemos superado ya los 25 millones de páginas vistas por año según estadísticas que se otorgan por, por Google Analytics. Ley Chile ha sido objeto de importantes reconocimientos. Tales podemos destacar en la OCDE, en su informe anual, que destacó la importancia de la biblioteca del Congreso Nacional al entregar el acceso a la información jurídica. Pero también, a nivel nacional, podemos señalar que el Consejo de la Modernización de la Labor Legislativa eh, establece como necesario que la base de datos de ley Chile tenga el carácter oficial para poder, ser, eh, para poder entregar un servicio de calidad. Podemos señalar también que existe un proyecto de ley en tramitación que otorga oficialidad a la base de datos ley Chile, que es un, un proyecto que se logró por acuerdo unánime de las, de las cámaras, tanto del Senado como de la Biblioteca, a propósito de la disolución de la editorial jurídica. Y finalmente, el Consejo de la Transparencia ha señalado que se entiende cumplido el requisito de acceso a la información, al marco normativo de cada organismo, por el link que se haga a las normas que están residentes en la base de datos ley Chile. Ahora, ¿esto por qué ha sucedido? La biblioteca, desde sus orígenes, ha iniciado un proceso de recopilación y de almacenamiento de la normativa jurídica, entendiendo desde siempre que ha sido un, un hito al cual se debe, se debe explorar. En sus orígenes teníamos eh, los catálogos con referencias de las normas tanto modificadas como de las normas modificatorias. Catálogos que fueron profundamente utilizados por todos los abogados, jueces e investigadores del derecho. Dicho catálogo, en los años 80, se transformaron en el banco de datos, que tuvo un reconocimiento en una ley que se publicó en aquella época, en la cual se otorgaba, se, se, se creaba el banco de datos en la biblioteca del Congreso Nacional. Luego el sistema fue eh, actualizándose y en los años 90, con la irrupción, de eh, Internet, tuvimos el sistema, un sistema cliente-servidor que funcionaba al interior de la Biblioteca del Congreso y en el Congreso Nacional. Y la irrupción de Internet en los años 2000 hizo que este sistema tuviera que migrar para ahora tener un, un sistema moderno con los estándares de funcionamiento que, que podemos señalar tales como acceso, otorgar acceso universal, es decir, tanto para nacionales o extranjeros. Eh, es gratuito, con lo cual eh, se contribuye a democratizar la información, la, la parte económica no es una limitación, eh, los datos se encuentran abiertos y, son, eh, y están enlazados bajo Open Link Data, con procesos certificados eh, de la calidad conforme a la norma ISO 9001, del año 2008 desde el año 2010, ello a producto de los requerimientos de los distintos usuarios quienes demandaban un, eh, la certificación de un proceso bien llevado. La interoperabilidad, el sistema de ley Chile se encuentra creado bajo los estándares eh, comunes propuestos y desarrollados por la WWE Consortium y que es el lenguaje XML, y que sigue la, la, a los más modernos estándares, como que utiliza Finlex, el Parlamento de Finlandia, eh, eh, Legifrance, eh, en fin, otras bases de datos internacionales sobre la materia. Eh, los servicios de ley Chile se encuentran integrados, ya sea por servicios web plenamente diseñados, como por ejemplo un banner a últimas leyes que tenemos publicado, o eh, incluso un mismo link que es permanente y que se mantiene en el tiempo, con lo cual las normas pueden ser referenciadas. Y finalmente otro estándar es la seguridad de la información, porque la biblioteca ha entendido que la información es un, un patrimonio que hay que resguardar. Eh, sin embargo, no es necesario tan solo tener la ley, para lo cual la biblioteca se ha preocupado también de hacer entendible la legislación con el programa Ley Fácil. El, ley, el programa Ley Fácil Consiste en presentar en un lenguaje sencillo las distintos, en un distinto formato explicaciones sobre la ley, de manera que ésta sea entendible por todos los miembros de la comunidad y también que sea accesible. Con ello se, pre, se pretende generar valor público a través del fortalecimiento de la democracia y facilitar el acceso universal y gratuito para la información y además para poder transparentar el, los actos del legislador en nuestro país. Ley Fácil tiene algunos estándares, por ejemplo, formatos múltiples. Eh, se encuentran en, en formato texto, se encuentran en formato web, HTML, etcétera. También en formatos inclusivos, como eh, están destinados principalmente a las personas ciegas o de baja visión, y también para las personas eh, con discapacidad auditiva. Todos los formatos de la biblioteca son reutilizables y son objetos de actualización periódica. Esto es porque las leyes cambian. A veces, eh, uno de los problemas que existe es que una ley no tiene un límite de normas que la puedan modificar. No, eh, entonces, puede cambiar de un día para otro la legislación. Y en eso la biblioteca está constantemente preocupada para generar los distintos formatos para que la ley sea conocida y sea entendible. Bueno, como a modo de conclusiones, podemos señalar que estimamos que resulta, de, que resulta necesario para el adecuado desenvolvimiento de la vida social y jurídica en nuestro Estado de Derecho poder contar con acceso gratuito al contenido vigente de las normas jurídicas. Sin embargo, esta labor que como biblioteca hemos desarrollado desde ya hace muchos años y se ha avanzado aplicando los, los estándares más modernos al respecto, Existen algunos desafíos pendientes, como por ejemplo, tener la oficialidad de la ley, de, las, de los textos que se encuentran en nuestras bases de datos, poder conocer y determinar la legislación que se encuentra vigente y derogada. Este es un problema bastante significativo que existe en las distintas bases de datos. Al haber mucha normativa, que no se conoce su real estado, la biblioteca solo... Procesa la derogación eh, expresa, no la derogación tácita. Y eso ha producido lo que, en palabras del profesor Martino, se conoce como contaminación legislativa. Eh, atendido a que uno puede estar consultando el texto de un proyecto de ley o una ley que no se encuentra vigente porque ha sido abrogada por otra de superior jerarquía. Eh, y una constante preocupación de la biblioteca, que lo vemos como un desafío, es la mejora continua de todos nuestros servicios. Si bien es cierto, hemos avanzado en, en interoperabilidad, en visualización, etcétera, siempre es necesario seguir avanzando. Y lo vemos como un desafío y una oportunidad el ir mejorando nuestros servicios en favor de los distintos de los distintos usuarios. La Biblioteca del Congreso, a través de las, del Departamento de Servicios Legislativos y Documentales, ha hecho sus principales esfuerzos en poder colaborar de esta manera con lo que es el cumplimiento de la Agenda 2030. Ley Chile, Ley Fácil, el Historia de la Ley y nuestro otro producto que es el Patrimonio Histórico Político, son muestras de ello. Muchas gracias.